Hi, Freddy! Whoa, uh, hey, hey, hey, Bonnie! Have you seen the night guard? He's not wearing his costume again. Ha <laughs> ha! Well, you know him. Yeah, but we'll find him eventually. It's just difficult with that spare Freddy head he's been wearing. Well, as you can see, he's nowhere around here, so... Why don't you go look elsewhere? Night guard! Night guard! I'm gonna kick your ass! GAR! <laughs> fucking GAR! Wait, you saw the night guard? Aye, that's the night guard right there! No, that's just Freddy. No! He's doing that thing with the spare Freddy head again. You know, messing with your facial scanners. Ah, damn it! If he's Freddy, why does he keep flashing that wretched flashlight in my face? Well, obviously, you're scaring him. Scaring him? I'm gonna gouge your eyes out! Foxy, calm down! No! I'm the only one in this damn place who can see through that disguise! Balloon Boy, back me up here! I don't really care if he's Freddy. I'm just trying to get my hands on his sweet, succulent AA a batteries. I've had enough of this! Show them you're the night guard! That's a problem. Uh, you know what? Where's Freddy? There can't be two Freddy's, right? Freddy? Yo. Well, now we've got two Freddy's in the room! Cool. Bonnie! Oh my God! I will slap you! Wait, what's going on here? <laughs> We're looking for the night guard. He's the night guard! Hmm, pretty sure that's Freddy. Oh God damn it! You're Freddy! Where are you going? Fuck this shit! I'm out. I I don't get what's confusing. Bonnie, listen. Oh wait, what time is it? I'm Mangle. What time is it? It is 559! 559! It being a Night Guard! The Night Guard? The Night Guard? Yes. No, no, no! I'm Freddy! Right guy? Oh, God! <laughs> um hello. gay ¿Guarda Nocturno? Parece que vuelve ahí sin su uniforme. <risa> Psst, bueno, ya lo conoces. Sí, pero acabaremos encontrándolo. Solo es que es difícil ver que usa esa cabeza de Freddy. Pero, como puedes ver, él no está aquí, así que ¿por qué no mires por ahí? ¡Guarda Nocturno! ¡Te voy a patear en el casero! ¡Ah, joder! ¡Ah! Espera, ¿has visto guarda? ¿Es solo Freddy? ¡No! Solo lleva puesta esa cabeza de repuesto de Freddy otra vez, ¿sabes? ¡Usa tu scanner facial! ¡Ah! ¡Mierda! Si es Freddy, ¿por qué sigue dándome destellos en la cara con la linterna? Bueno, obviamente ya está asustado. ¿Asustado? ¡Voy a arrancarte los ojos! ¡Foxy, cálmate! ¡No! ¡Soy el único en este maldito lugar que ve que eso es un disfraz! ¡Ballon Boy, ven aquí! No estoy sé si segura que esa Freddy. Solo te agarrar esas dulces, suculentas, vidas, dobles... ¡Ah! ¡Ya he tenido suficiente! ¡Muéstrate, guardia nocturno! Eh... eso es Lamba? ¿Sabes qué? ¿Dónde está Freddy? No puedes ver dos Freddy's aquí, ¿verdad? ¡Freddy! ¡Yo! ¡Bien! ¡Ahora tenemos dos Freddy's aquí! ¡Chachi! ¡Bonnie, por Dios! ¡Vas a cobrar! ¿Qué está pasando aquí? Estamos buscando al guarda nocturno. ¡Él es el guarda! Mmm. Estoy casi seguro que es Freddy. ¡Maldita sea! ¡Tú eres Freddy! ¿Dónde vas? Que me largo. Uh, se sin pillarte. Soy Freddy, ¿vale, tíos? ¡No, ¡Oh, Dios! Hola, Pony. ¿Has visto Guarda Nocturno? Parece que vuelve a ir sin su uniforme otra vez. <ríe> bueno, ya le conoces. Sí. Bueno, ya le pillaremos. Aunque es complicado porque usa esa cabeza de Freddy falsa. Bueno, como ves, él no anda por aquí, así que, ¿por qué no buscas en otra parte? ¡Guarda Nocturno, te voy a ¡Joder! ¡ah! Espera, ¿has visto al guarda? ¡Él es el guarda, justo ahí! No, ahí solo está Freddy. ¡No! ¡Solo se ha puesto la cabeza esa de repuesto otra vez! ¿Entiendes? Usa tu escáner facial! Ah, ¡Oh, mierda! Si eres Freddy, ¿por qué sigue dándome destellos en la cara? Bueno, obviamente le has asustado. ¿Asustado? ¡Te voy a arrancar los ojos! ¡Qué mate? ¡No! ¡Soy el único en este puto sitio que sabe que eso es un disfraz! Balloon Boy! ¿Tú qué opinas? Pues la verdad no sé si es Freddy. Solo quiero coger esas dulces, suculentas y sexy pilas. ¡Ya he tenido suficiente! ¡Muéstrate, guardia nocturno! Eso es trampa. ¿Sabes qué? ¿Dónde está Freddy? No puede haber dos Freddy's aquí, ¿no? ¡Freddy! ¿Qué? Bueno, ahora tenemos aquí dos Freddy's. ¿Cuál? Bonnie, por Dios! ¡Te ganas una hostia! ¿Pero, Pero qué pasa que... aquí? ¡Usted es el guardia nocturno! ¡Eres el guardia nocturno! Mm, pues yo creo que es Freddy. ¡La madre que os parió! ¡Tú eres Freddy! ¿A dónde vas? A la mierda, a un rotejo. Yo, yo sigo, sigo sin pillarlo. Bonnie, escucha! Espera, ¿qué veréis? ¡Ey, Mangle! Hey, Mangle. ¿Qué hora es? Son las 5 y 59. ¿Las 5 y 59? ¡Aquí está el guardia nocturno! ¡El guarda! ¡El guardia! ¡Qué no, no, no! ¡Soy Freddy! ¡Decid que sí, chicos! ¡Solo ¡Oh, Dios veo! ¡Apúntele bien! ¡Hola Freddy! Ah, eh, eh, hola Bonnie. Has visto al guarda nocturno, parece que va sin su uniforme otra vez. <risa> bueno, ya le conoces. Sí. Bueno, ya le cogeremos, aunque es difícil mientras use esa cabeza de Freddy falsa. Bueno, como estás viendo, él no está por aquí, así que ¿por qué no buscas en otro sitio? ¡Guarda nocturno! ¡Voy a violarte el culo! ¡Ah, ¡Ah joder! ¡Ah! Espera, ¿has visto al guarda? ¿Estás tonto o qué? ¡Si está ahí! ¡No, ese es Freddy! ¡No! Solo ha usado esa puta máscara de repuesto, ¿entiendes? ¡Usa tu puto escáner facial! ¡Ah, ¡Mierda! ¡Joder! Y, y si es Freddy, ¿por qué sigue dándome con la puta linterna en la cara? Bueno, eso es porque la has asustado. ¿Asustado? ¡Te voy a arrancar los ojos! Foxy, cálmate. ¡No! Es que soy el único en este puto sitio que sabe que eso es un disfraz. Ballon Boy, ¿tú qué opinas? Yo no sé si es Freddy. Solo sé que quiero coger esas ricas, eróticas y sensuales pilas. ¡Ya he tenido suficiente! ¡Muestra tu cara, guardia nocturno! Eh, Foxy, eso es trampa. Uh, ¿Sabes qué? ¡Estoy harto! ¡No puede haber dos Freddy's aquí! ¿Dónde coño está Freddy? ¿Freddy? ¡Hola! Bueno, pues ahora tenemos aquí dos Freddy's. ¿Cuál? ¡Bonnie, por Dios! ¡Te voy a dar un puñetazo! Eh, ¿qué cojones ocurre? Busquemos al guardia nocturno. ¡Él es el guardia nocturno! Mm, pues yo creo que es Freddy. ¡Pero seréis gilipollas, que tú eres Freddy! ¿Eh? ¿A dónde coño vas? Me voy un poco a la mierda. Eh, yo sigo sin entenderlo. ¡Escucha, Bonnie! Eh, eh, espera, ¿qué hora es? ¡Ey, amigos! ¡Mangel, qué hora es! Justo las 5.59. ¿Las 5.59? ¡Aquí está el guardia nocturno! ¡El guarda! ¡El guarda! ¡Pilas! <risa> eh, no, no, eh, yo soy Freddy, ya lo sabéis. ¡Oh, Dios mío! <risa>